Henry Morgan, Janu Ney, Gales, Reino de Inglaterra, 1635, Laurensfield, Jamaica, 25 de agosto de 1688, un filibustero gobernante y maninero gales hijo de un rico labrador. dejó su hogar para acabar residiendo en la isla de Jamaica, donde empezó a asociarse con otros filibusteros de la época, como Christopher y el neerlandés Eduard Masbell, de quien fue seguidor, en convivencia con los gobernadores jamaicanos bajo autoridad británica y en medio de diversas tensiones políticas con potencias de la época, emprendió varias campañas bélicas contra las posesiones españolas en la zona del Mar Caribe. Realizó su primera operación a gran escala en 1668 al saquear la ciudad de Puerto Príncipe actual Camagüey, en Cuba, y culminó con la atrevida acometida a la ciudad de Panamá en 1670. En este lugar, a pesar de tener las circunstancias en su contra el atravesar el Istmo de Panamá a través de la selva, y con evidente desventaja de hombres y armamento, demostró sus dotes de mando al encabezar una banda de asaltantes hasta lograr la victoria. A pesar de los desmanes cometidos durante sus expediciones en América, fue nombrado caballero por el rey Carlos II de Inglaterra el año 1674 y ocupó el cargo de teniente gobernador de Jamaica, donde ejerció la función de perseguir a piratas de la zona. En sus últimos años de su vida sufrió una precaria salud. Al morir, sus restos fueron sepultados en el cementerio Polisadoe de Pont Royal. Es muy probable que Henry Morgan naciera en el año 1635 en January, en Gales, una localidad inglesa que en la actualidad forma parte de los suburbios de la ciudad de Carfield. Su padre, Robert Morgan, fue un rico colaborador con antepasados militares. La versión más popular de sus primeros años es relatada por Alexander Oliver S. en su libro Los bucaneros de América. Siendo muy joven, Henry fue secuestrado en Bristol, vendido como sirviente en Barbuda, y terminó habitando en Jamaica. Años después, al leer Morgan el pasaje sobre su servidumbre en una traducción inglesa, demandó a los editores lo relativo a tal punto. La querella resultó en una indemnización de 200 libras esterlinas y públicas excusas. Renegando de tal episodio, manifestó ser sirviente de su majestad y de nadie más. Otra versión de su ámbito a América plantea que formó parte de una expedición inglesa que tomó a Jamaica en 1655. Según el historiador Manuel Lucernas Salmoral, entre los años 1656 y 1664, las autoridades inglesas afincaron en Jamaica realizaron una etapa ofensiva sobre los territorios españoles en América con la intención de hacer la isla más próspera. Tal fue el móvil para apoyar inmensamente a las expediciones filibusteras. El joven Morgan, una vez asentado en la isla, realizó sus primeras correrías con uno de los capitanes del Christopher Minx en la cometida sobre San Francisco de Campeche 1663. Después de la arremetida, Miss partió hacia Inglaterra y Morgan se dirigió con otros secuaces a saquear Villahermosa, Trujillo y Granada. En esta ciudad capturó 300 prisioneros, la mayoría de sacerdotes y monjas. En esos primeros años se hizo en su propia flota y ya era respetado por sus dotes de líder. Debido a sus asaltos y al cese de hostilidades entre ambas naciones, la corona española hacía valer sus quejas ante el gobierno británico, quien a su vez lo hizo saber al gobernador jamaicano Thomas Lynch. Este, en consecuencia, no apoyó otra campaña sobre Campeche bajo el mando de Edward Mansbell, que de todos modos fue realizada el mismo año en 1663. Junto a él estaba Morgan, quien sería de ahí en adelante su discípulo. A pesar de que Morgan fue recibido con honores en Jamaica, las consecuencias del saqueo de Panamá tuvieron repercusión en el gobernador Modiford. Antes de los reclamos de España, pues no existían en este momento conflicto contra Inglaterra, se consideró el ataque como un acto de piratería. Modiford fue llamado ante la justicia británica y fue encerrado en la Torre de Londres por dos años. Pasado el periodo, regresó a Jamaica como encargado de justicia. Su puesto fue tomado por Thomas Lynch, quien para apaciguar los reclamos españoles, embarcó a Morgan con rumbo a Inglaterra el 6 de abril de 1672. En espera de su condena, el galés no fue confinado, pues pudo deambular la ciudad de Londres libremente. En enero de 1674, ante amenazas de piratas franceses sobre Jamaica, regresó a la isla. Antes de su partida, el rey Carlos II lo nombró caballero y le concedió el cargo de teniente gobernador en Jamaica. Murió el 25 de agosto de 1688 en Lawrenceville, Jamaica. El día siguiente fue enterrado en el cementerio de Pulisdoy, cerca de Port Royal, localidad que fue destruida por tres fuertes movimientos telúricos cuatro años después, el 7 de junio de 1692. Sepultando asimismo sí la tumba del Filibustero con su esposa María Elizabeth, no dejó trascendencia.